¿Cómo están? ¿Todo bien? Hacía tiempo que no venía con un video, estoy muy contento, muy contento porque lo que voy a hacer ahora es a compartir algunos videos que me mandaron voluntariamente sin que yo pidiera nada, mis fans, y quería compartirlos con ustedes porque recibí seis videos que están bárbaros, eh, eh, eh, el canal Entropía mueve mucha, mucha, mucha, multitud de gente o sea, tiene solamente 1300 suscriptores porque eh, lo, lo, los, los demás, los... El resto de suscriptores hasta llegar a 200.000 o 220.000, creo que estamos ahí hoy, el número real, real. Eh, gente muy humilde que no, no, no gusta de salir este, en, en las redes y exponerse, porque hablamos mucho de nosotros de justamente de, de privacidad. Y bueno, es, es evidente que tenemos más o menos un 1900% más de suscriptores del, de, en Telegram, en, en YouTube, en todos lados, de los que realmente se ven. Y por eso, bueno, valoro mucho que estas personas, que son más o menos seis, este quien dice seis, dice más, pero. De, tuve muchos más videos, pero no, no, no, no, pude pasarlos a todos porque se me iba a hacer muy largo el video. En realidad tuve 78 videos y no puedo. Elegí los mejores seis. Este, perdón, los mejores no, no debí decir eso. Pero bueno, vamos al grano porque hay muchas novedades para el 2020. Eh, y perdón, para el 2022. Estoy estoy muy ansioso lo que pasa. Estoy muy contra ansioso. Perdón. Vamos, vamos a verlos. Yo me, me voy a achicar este, con un simple doble clic. Pues ya tengo todo así, todo. Porque uso Linux. Y está. Y, y, y bueno. Y está y ta, ta, y ta todo bien. Eh, vamos a ver esos videos porque estoy tan emocionado que no, no, sé, no puedo creer. No puedo creer, loco. No puedo creer. ¿Cómo andas? Espero que bien. Este crack, este este crack se llama Alejandro y es el hijo de, de Mel. Mel es una famosísima youtuber. Que mmm, estoy emocionado. Eh, gracias Alex, gracias. Que te, tuvo mucho que ver o tiene mucho que ver. No sé cómo andan en esa onda con estos locos que son todos medios anarcos, ahí medios todos medios raros, no quieren gobierno y no sé qué y votan todo anulado y, Ta, gente un poco rara, pero, pero buena gente, buena gente de tertulia ermitaña, que está, ellos vieron un futuro ahí al, al, al entrevistarme a mí, eh, yo soy un tipo muy humilde en realidad, y está, y crecieron pilas, después de la entrevista que, que me hicieron a mí en su canal, recibieron, es el video que recibió mucho más visitas, se lo voy a mostrar, les voy a mostrar lo que estoy diciendo, perdónale, ya, ya te, eh, eh, tenés, el, tenés el número uno, sí pero dame un segundo, miren esto chicos, eh, ahí, ahí no anduve tan fino en Linux, ¿vieron? Para, para sacar de la pantalla eso. Les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ir a Tertulia Ermitaña y les voy a mostrar que eh, la entrevista que me hicieron a mí es una de las que tuvo más, pero por lejos, tuvo más visitas. Considero que una persona se puede equivocar. Eh, está ahí. Como son amigos, está. Yo no les digo nada, o sea, pero, pero está. Pero es un tema, ¿no? O sea, hacer una entrevista a alguien y que te quintuplique eh, la cantidad de visitas. Esta no es una cuestión semántica, no es un tema de interpretación. Digo, no cualquiera, pero está, como yo soy un amigo de ellos, no pasa nada. Miren esto, tertulia ermitaña, ahí ya sale, ¿no? Eh, miren, miren, eh, voy a entrar al canal y voy a ir a los videos. Bueno, acá tiene 14.218, pero no está el mío, no, ¿lo habrán bajado el mío o no? A mí... Solamente me inquieta la inestabilidad laboral a veces. Lo, lo bajaron seguramente. No, vos, lo, lo, vos, tengo, vos, son amigos míos todavía ustedes o... Este canal ya, no sé, a ver, 14.200... Pero y el mío dónde está, que te, tendría que tener como 200.000. 14.200 es el ese video que, que, que sale acá, que esto está mal. YouTube le está errando, Google cometió un error acá. Seguramente esto está funcionando mal. ¿Estás enojado? sentí que te perjudicaron? A ver, a ver, ¿dónde está el que me hicieron a mí? Eh, el que me hicieron a mí está, a ver, a ver... ¿Qué abajo, no? Seguramente no está, lo sacaron, sí. No, no, seguramente no, no, no, no, no, no. ¡Ah, acá está! 106, 106 visualizaciones. Es mentira. Tremenda mentira. 106, eh, claro, después viene uno de 108, otro de 109... Viene viene eh, un juez uruguayo que no sé qué y está y, y ahí, y Uru, Urubit. O sea, Urubit. No es por nada, pero Urubit. Eh, una cosa es entropía binaria y otra cosa es Urubit. La gente ve cualquier cosa. Molesta, incomoda, te estoy contando algo real, no sí, estoy sí, haciendo circo. Cualquier cosa, la gente. ¿Está? Pero no, te, no pasa nada, Va, vamos a volver al, al video de, de Alejandro porque está, no, no sé, no, no, no está preparado para esto. ¿Cómo andas Espero que bien. Eh, te quiero decir que Ponele. me encanta en tu contenido. Yo he visto videos desde que escuché en tu entrevista. Sí, la entrevista. Y o sea, la verdad es que me parece muy bueno tu contenido porque entrevista. se te entiende re bien, se explica re bien. Gracias. Y no te este con les pasa, ¿entiendes? Y está, bueno, sí. lo que te quería decir es que tu contenido es muy bueno y todo gracias, eso. Pero gracias. estaría bueno que también sería la intro. Por razón, gracias. Porque yo que se acerca ¿Eh? año nuevo y todo eso. Estaría bueno renovar la intro un poco. La intro. Dale suerte, crack. La intro. Año nuevo, la intro. Sí, todos los años hago eso, viste, pero yo qué sé. O sea, mis videos están muy buenos. Me voy a quedar con eso. Porque lo de la intro está no sé eh, bueno el siguiente video que vamos a ver gracias gracias Alejandro ¿eh? gracias por ver mis videos y por sugerirme cambios así tipo avisándome con anterioridad lo que me vas a decir así me agarrás preparado porque está ta... no estaba preparado para esto en una cosa en vivo y tal pero tan no importa yo tengo más videos tengo más videos para compartir con ustedes Alejandro perdón esperen. Alejandro es un, es un amigo es un tremendo scripto eh, somos compañeros de trabajo, se podría decir, porque por más que nunca trabajamos juntos, algún día lo vamos a hacer. Yo quiero trabajar con él. Me encantaría que fuera escrito de los grupos que yo tomo. Un crack, un tipo muy sensible. Tremendo músico. Les voy a mostrar quién es Alejandro y después les voy a mostrar el canal de él también, porque está excelente, tienen que ir. Alejandro Pacífico se llama. Miren esto. Los videos de entropía binaria me parecen un material didáctico maravilloso. Yo sabía. Yo sabía, papá. Yo sabía que... Este tipo, yo sabía. Yo sabía que me iba a dar para adelante. Sabía. Y como todo lo demás que queda ahí, es también un. así, palmada en la espalda. Y me va a decir que tan buenísimo los videos. Que, que todos los estudiantes que él tiene, como ha escrito, que él, él los obliga a ver los videos antes de que escuchen a su profesor de informática, que habla cualquier pavada. pues no sé qué profesores tendrán, pero todos hablan pavada. Eh, si vos mirás los, los videos del canal de Tupia Binaria antes de ir a tu clase de informática, le dice al profesor, pará, fantasma, pará, ¿qué me querés vender? ¿Entendés? Yo, yo sé que él hace eso con sus alumnos. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Pero no se puede decir esto porque está... Así como tuvo 108 vistas, la, la entrevista de, de Tertulia. Digo, este video va a tener 20 vistas, entonces yo lo puedo decir acá. No, no lo estoy quemando ahí Este, como ha escrito. Él me confirmó que obliga a los estudiantes a ver los videos de Entropía. Y me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien. Porque a veces está bien la pluralidad de, de opinión y todo, pero a veces... ¿Eh? Está. ¿eh? Eh, las cositas, uno para un lado, otro para el otro, y vamos a dejar tanta diversidad a veces, ¿no? Este, Me parece. En estos tiempos que corren. Está muy diverso todo. Le voy a mostrar el canal de Alejandro... Primero y después seguimos, ¿está? Porque ahora, ahora me, me vino no me vino como alegría, me vino como una jurigundia, así una sembronglas de adentro, un, un sorgogongos. no sé cómo definirlo. Les voy a mostrar el canal de, de Alejandro. Miren esto, es tan fácil como ir acá y poner Alejandro Pacífico. Miren esto, ¿en qué cra? Una versión de, del tema de Claudio Tadei, un capo, un capo total. No quiero hacer clic ahí, porque capaz que me complican en YouTube con el tema de los derechos de autor, pero sí les voy a mostrar el canal de Alejandro, que es un monstruo, un monstruo. Miren qué dedicación, el tipo hace todo solo. Y esto sí es en serio, todo solo. El procesado de sus videos, la música, el guión, todas las ideas son de él. Un tipo que trabaja solo y trabaja excelentemente bien. Realmente esto sí va en serio, fuera de la broma del video. Eh, vean, los invito a ver, para los amantes de la música... Baby Can I Hold You, una versión de un tema muy lindo de Tracy Chapman. Fíjense cómo está, eh, hecho por una voz masculina y de otra manera, porque Alejandro versiona temas en serio, no hace algo parecido al original. Siempre está buscando la diferencia, siempre está buscando el aporte. Por más que sea un cover, está versionado, no es una copia del original. Fíjense, a ver qué más tenemos por acá. Los estómagos. ¿Quién hace un cover de Los Estómagos hoy en día? Casi nadie. Alejandro se animó, se animó y le quedó muy bien. Andé a escucharlo y después comentale ahí en el canal, ta, comentale a ver que, cuál es tu opinión. Bueno, no sé, tenemos Lost on You, bueno, a ver, Crip um, de Radiohead, um, Funky, Charlie García, tiene canciones de los pechos boys versionadas, es un uruguayo, es un tipo que hace todo solo, Anda a mirarlo, y si es tu demostrarle tu gran afecto diciéndole, sos un capo, Ale, sos un capo, te bancamos mil. Eh, like a Virgin, o sea, Ven, tiene mucha variedad y los videos son sumamente entretenidos, caen bien, es un tipo que cae bien Alejandro, un tipo que cae bien de una. No va a haber violencia en esos videos, vas a ver que se hace todo con el corazón y vas a ver que es un tipo que deja todo lo que tiene para dejar ahí, que no se anda guardando nada. Y ahora sí, volvemos a la atmósfera chisteril del video. Ahora que te mostré quién es Alejandro Pacífico y que me prometiste que lo vas a ir a visitar y te vas a suscribir a su canal y que vas a dejarle like en todos los videos que tiene, que son como 837.525. Este, pero tomate, esto no, nadie te pide que lo hagas hoy. De aquí a mañana está bien que lo hagas. O sea, tomate 14, 15 horas de tu tiempo, que no es nada, porque uno vive muchos años, que te dice 14 horas de corrida de tu tiempo, parada, no es nada, y dejale like, ¿está? Eh, y ta, ya que estoy muy agrandado, estos tres que están acá, no se sé, esperen un poco porque no, no estoy dando abasto, viste, con los comentarios de, de YouTube. Eh, los invito a seguir viendo el video, ¿sí? De, de Ale. Pero el fondo de los mismos es de lo peor jamás visto en el Internet. ¿Cómo el fondo de los... O sea, Ale, ¿vos te referís a esto que se ve acá? El, el, el. Eso, que se ve ahí, el fondo... ¿Vos sabés qué significa para mí ese fondo que está ahí? ¿Vos sabés eso? ¿No sabés, no? Perdón. Disculpen. Quiero, quiero ver el otro video porque ta, había otra gente que a mí me, me, me estaba mandando para adelante. y ta, no, no tengo por qué pasar por esto, Alejandro, ¿sabes? Yo igual quiero trabajar contigo, pero ta, de YouTube, si algún día llevo a tener millones de, de suscriptores. No, no, no pienses que voy a darte para adelante así como acá ahora, ¿viste? Cuando los dos tenemos 1500, más o menos. No pienses que voy a hacer eso. Porque no lo voy a hacer. No, lo voy a hacer, si después te voy a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La púa que usaste para tocar la guitarra, que eso es un bajista traidor, que va a tocar la guitarra y antes tocabas metal en el bajo. ¿Saben qué? Tocaba metal este tipo en el bajo. ¡Metal, metal, papá! Y ahora que haces guitarrita, guitarrita. Te voy a decir, la púa que usás es, es blanda, es para tocar soft rock. Eso te voy a decir, te voy a quemar en la comunidad de metalero. Voy a buscar todas las comunidades y así. Este tipo toca con toca con cuerdas finas y toca con guitarra de, de pop. Y te cumbia. <risa> <risa> <risa> <risa> Vamos a otro video. Alexander. Pa, Alexander, tremendo tipo disculpen disculpen no, no estoy pasando bien Alejandro ¿saben qué? me escribe desde Venezuela ¿saben qué? Ale, el hijo de Mel y ¿sabes qué? Alejandro Alejandro Pacífico eh, Alexander, que no es Alejandro, es Alexander eso va para los dos videos anteriores ¿tá? Alexander, un tipo que ya está marcando la diferencia no es uruguayo como ustedes, es venezolano el tipo está y me mandó un video también, y lo vamos a ver y, y lo, los lentes los voy a dejar acá porque no quiero ver más con lentes Ale, espero, espero mucho de vos, Ale. Realmente. Estimado profesor, qué gusto saludarle. Para mí también, verte. ¿eh? Los videos de Entropía Binaria Te son banco full. muy buenos, excelentes, gracias. muy pedagógicos, gracias. nutritivos. Gracias. El que no aprende con esos videos no aprenderá con nada. Gracias, loco, gracias. Eh, pero por Pana. favor, eh, debe cambiar el fondo. Se le agradece. Un abrazo, se le quiere mucho. Saludos. Ah, saludos, sí. Eh. Dale, saludos para vos también. Ojalá se queden afuera del mundial la próxima vez. El fondo. El fondo. Mira Alexander, yo te voy a decir algo. voy a explicar esto, que vos no lo sabés. Eso que está ahí. Es una computadora, ¿sabes? ¿Sabes? Está. Es una computadora que me regaló un amigo que es profesor, se llama Miguel Panisa. Es un tipo que yo aprecio mucho. Es tremendo profesor. No es mejor que yo, pero es casi igual. Así. Bueno, hay una diferencia cuando doy clase yo cuando doy clase pero. Pero está. Es bueno, es bueno, es bueno el tipo, es es bastante bueno, digamos. es Sí, despega de la media, por lo menos. Pero lo quiero un montón yo, ¿viste? Y eso me regaló él. Es una TK95, loco. Una TK95. ¿Vos sabés lo que es una TK95? Y ese, ese, y ese fondo que está ahí. Es re importante para mí, pero no les voy a decir nada. Porque no se lo merecen. No sé si se lo merecen no se lo merecen, pero tá, no voy a decir nada. O sea, gracias vos. Saludos a toda Venezuela, a todos, pero que no quede un solo venezolano sin saludar. Hasta el sabi. Que, es, que está en Uruguay, pero es venezolano también. Esto no lo sabe nadie. ¿Eh? ¿Sabéis? ¿Sí? es eh, venezolano y no lo sabe nadie. Y ya, solo por ser venezolano y por ser alguien de ese mismo país que, que Alexander... ...ahora lo estoy diciendo acá. Está, este video va a tener 16 reproducciones como máximo... ...y va a tener visualizaciones tipo, no sé, 22, 23. Capaz que no se entera nadie, pero capaz que sí. Pero capaz que no, pero capaz que sí. Honestamente, prefiero ver el otro video... ¡Un video de mi hijo! ¡Pah! Esto sí que va a estar bueno, un video del Diego. ¡El Diego! ¡Aguante el Diego! Los videos de mi propio binaria son muy interesantes y muy concretos. Este, a pesar de que son largos, eh, no hay manera de terminar. A pesar de que son largos, Diego. Mira, la semana que viene, cuando vengas acá, no va a haber helado. No va a haber helado. Y vamos, y voy a elegir yo todas las series que vamos a ver todos los días, ¿tá? y las películas que voy a elegir yo. Las vamos a ver. No va a ser como siempre que elegís una voz, una yo, no, minga, minga. Ni helado, ni Netflix, ni nada. Espero que mejores tu punto de vista. En, en el resto del video, que es. también es bastante largo tu video. El video que con alguna duda, está buenísimo el lenguaje que se utiliza. Gracias. Eh, sí, es, como amigables con la gente que no entiende eh, primero la cachetada, después la caricia ¿no? dale dale mucho informática, por ejemplo yo eh, no me relaciono con la informática para nada a mí no me interesaba de esos temas bueno gracias pero puedo ver un video de entropia binaria y entender toda la perfección eso es otro tema ta, va, va a ver, va a ver lo perdón, no pasa que no, no andaba bien, viste disculpa, no no, no, no olvidate olvídate, igual no lo vas a ver este video no lo ve nadie los videos muy complicados que esos otros otro pro esos temas que no se hablan en otros canales son temas en los que no hay mucho, no, no circulan mucho por internet. Gracias. Por ejemplo, el uso de software libre, el uso de Linux, eso este, lo promueve mucho el canal. Y, home, crack. y otro, otra cosa que está buenísima, otra característica del canal, es que la persona que está detrás de los videos se nota que está muy dedicada y muy comprometida con el canal. Al fin, eso, uno digamos, bueno. Actualmente, y tiene una rutina clara. Al fin, uno bueno. Pero Hay que arreglar ese fondo porque se ve absolutamente todo. Se ve absolutamente todo. O sea, es como una mujer que va por la playa con muy poca ropa. Se le ve absolutamente todo. ¿Qué se ve absolutamente todo? Es como, no sé, espiar a una persona. Lo que estás haciendo vos es como espiar a una persona eh, por la cerradura del baño y decir, se ve absolutamente todo. O sea, ¿qué se ve absolutamente todo? qué es El fondo, el fondo. ¿El fondo de mi casa? ¿El fondo de mi casa? ¿Querés que salga y que muestre el fondo para que veas eh, dónde en un fondo se ve absolutamente todo? ¿Eso vos querés? Sabes una cosa? Vos sí sabés eso. Eso es lo que más me molesta. porque vos lo sabés? Vos, vos, vos sabés... Lo que significa para mí eso eso, eso, eso, ese cuadro que está ahí. Me lo regalaron dos personas que son feriantes, hacen feria. No son grandes capitalistas que tienen 800 supermercados, hacen feria. Y ustedes, todos ustedes, todos, todos, todos, están diciendo que el fondo está mal, que no les gusta el fondo. ¿Está? Me lo regalaron porque yo les arreglé una computadora y no les cobré nada. sé tan loco. hago un montón de plata con este canal, pero cuando voy a arreglar algo no cobro, ¿ven? Y no digo nada, no lo hubiera dicho si no hubiera sido por esto que dijiste vos, Diego. Una puñalada, realmente. Eh, una profundidad tal que me traspasó de lado a lado. Entró por el, por el bulbo raquídeo, que está acá. Y salió por la falange, que está atrás en la espalda, para que sepas. Me lo regalaron y todavía me dijeron, elegí uno de esos. Las cosas que ellos usan para trabajar, ¿entendés? Las cosas que ellos le venden a los demás, me dijeron, elegí uno. Y yo elegí uno. Ta, no, no sé si era el más caro, pero no era más barato tampoco. Y... Ta, por eso está ahí. Y ahí, ahí me dé, papá. A mucha, mucha honra. AMD No sé. De esto? Hyper X y, X y Kingston. Y... Kingston. Y todas esas cosas que me gustan a mí. Gracias, gracias hijo igual, igual eh. ¿eh? Y gracias a ¿eh? Alexander y tal. Gracias a, a Alejandro, y Alejandro y el hijo de Mel. Melli. Y gracias a Ale Pacífico. Pacífico. Gracias. Son unos caras, no los quiero mil vos. No sé cómo los quiero. Abundantes. Y a Venezuela la aguanto, a full. A full la aguanto. ¡Oh, mira mi primo! Ah, el Javi. El Javi es un fenómeno, mira, El Javi. Es un tipo, un tipazo con el cual pasé las, todos mis primos son tipazos con los cuales pasé la, la mayor. los mejores días de, de, de mi vida. Eh, y Javier es uno de ellos. Javier es primo hermano. Este que lo. Siempre lo, le tuve un enorme aprecio. Eh, la única cosa así que, que tiene, que está, que no es, no es del todo perfecto porque es hincha la nubio, pero. Eso no le hace, porque ta, nosotros ya no jugamos más al fútbol. Él, él jugaba mejor que yo al fútbol, pero, ta, pero yo era hincha de Peñanol, o sea, ta, ya está todo dicho. O sea, él podía hacer muchas cosas con una pelota y todo, pero ta, yo era hincha de está. y ta, ya, no, no hace falta decir más nada. Es más, no voy a decir más nada. Ya. Pero sí voy a ver el video porque está emocionado. Oh. Estoy emocionado. Oh. ¿O ¿Qué puedo decir de, de los videos de Entropía Binaria? que están de más? Del pa, Todos los videos prendo, me divierto. No sabía. Oh. Y... El tipo el tipo es diseñador. El diseñador está en e-commerce. Que le quede grande a muchos. Y él me lo está diciendo. Olvídate que es mi primo, olvídate, olvídate. Decidió voluntariamente de la nada. No sé cómo estas seis personas de la nada me mandaron estas cosas. Yo no. Nunca me había pasado algo así. Esto está como para un video de Dross, para que Dross lo analice así. ¿Por qué seis personas te mandan sin que vos pidas nada? Porque no fue que yo publiqué en el Facebook una cosa diciendo si me querían mandar o no fue que le mandé a, a todos mis amigos por Telegram. Y no, no, no, no fue así. O sea, no, no, no, no recuerdo que haya sido así o capaz que fue, pero no, no, no, no lo tengo presente. O sea, no. Si lo hice, no, no sé. Yo padezco de sonambulismo. Ni siquiera sé si padezco, pero creo, creo padecer de sonambulismo y es posible que si padezco de sonambulismo yo haya hecho eso, porque soy un tipo muy inteligente, entonces el sonambulismo me debe pegar para hacer esas cosas, no para darme contra las paredes, o para andar por ahí caminando con una vela, no o sé, sea, este, como hacen todos los sonámbulos, este, vamos a escuchar a mi primo. Es tan que me la camiseta con el nombre del profe. ¡Qué gran! Como ejemplo, nada más. Te quiero, primo. El canal, es prácticamente perfecto. El único detalle, el único obstáculo Lo que quieras, dale. Entre, entre el canal y, y los sponsors y la fama. Es, ah. es el fondo el, el fondo de los videos dale la, con la el fondo la lamparita fond. esa de escritorio triste y bajas. Qué triste, eh, ¿eh? estoy seguro que si está, lo ponemos eh, no Trístico va a tener de la bien, eh, es lo único que puedo pedir para que el canal sea absolutamente perfecto vos Javier vos perdoname ¿no? vos perdoname lamparita la triste y cabizbaja que yo sepa vos poeta no sos no, no sos no tipo así García Márquez tranquilo Fernando Pessoa Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Shakespeare. Lamparita trística y baja. Vos estás humanizando a eso que está ahí, que es una lámpara. Una cosa que hecha de vidrio y de gases y de metales. Y cables de cobre y cosas que viajan a 50 Hz. Corriente alterna. Eso eso está diciendo triste y cabizbajo. ¿Qué puedes ver de triste y bajo vos ahí? ¿Qué es lo que ves de trística y cabizbajo? Eso no es una persona. No tiene cabeza para ser cabizbajo. No no tiene emociones para ser triste. Y no es lamparita de escritorio. Esa, esa cosa... Me, me, se rompió una, una pantalla que tenía que era más linda... Se quemó y Tato que poner esa. Eh, esperaba más de vos, Javi. Mel, Mel es la mamá de, de Ale. Es una, una tipa que es una cra. Colaboró en pila de videos con tertulia armitaña. Pero no sé si es de esa, de esos raros que no votan y es, y es eso que. No sé qué quieren. Quieren tipo una sociedad sin, sin presidente, no sé cómo van a hacer porque en realidad, ¿quién, ¿quién nos va a pagar la jubilación? O sea, este ¿quién, no sé, si, si, si, si hay un sí, problema que aquí, tengo que llamar a la policía, de la policía porque policía el vecino al lado, que, este no sé, se... está usando Windows, ¿cómo hago yo? ¿A quién lo voy a denunciar? Creo que ella no piensa así, me parece que piensa un poco mejor y tiene otras ideas, me parece, no sé, espero. Pero igual son grandes amigos, los, los, los, los de son unos cracks. O sea, dejando de lado, que es el 90% del contenido del canal, hay un 10% de los videos que no hablan de eso y hablan de otras cosas que ahí sí te va a servir mirarlos. Este, pero, está eh, a ver, vamos a ver el video de Mel porque al final me estoy olvidando de lo más importante. Mel, antes que nada, gracias, yo sé que nos vas a dar ripa adelante y sé que esto va a terminar bien. Este video va a terminar bien contigo, gracias a vos, sos una crack, una genia, divina. Cuando hagas tu canal de YouTube de todos esos fenómenos paranormales que a vos te gusta investigar y todas esas ufología y esas cosas mea extrañas que, que, que vos y todo el grupo de gente que te sigue son todos mea así, ¿viste? cortado por la tijera. Cuando, cuando tengas eso, yo te voy a dar pila de soporte y si me piche un video diciendo que creo en los zombies, yo te voy a decir sí, yo fui abducido. Y la gente sabe que yo no creo en esas cosas, pero a mí no me importa nada, yo lo voy a hacer igual. Yo soy tu, tu fan. Tengo suerte. Y miro tus videos porque son muy interesantes. Justo ahora estaba mirando. Sobre Linux y Windows está Gracias muy interesante. Gracias No sé si te escuchas de... Mejor la mamá que el hijo. Claro. Vamos a hablar que, del contenido bueno, primero y después hablamos de la el padre. Por, por, por. Mejor la mamá que el hijo, porque el hijo sí es un pibe y todo, pero está esa cultura de ay, es un chiquilín, es un chiquilín. Sí, para mí, viste eso que sea un chiquilín, no, viste, si, si me dice cosas que no me gustan, este, la mamá la tiene clara, me, escuchen bien. La verdad es que no tengo nada que decir. Sos, aparte que se te entiende, termine de onda. Gracias, mí, gracias. Eh, De tus videos, nada. Hay algo que tengo acá. No, que, no. Que te lo tengo que decir. Decime, porque, decime. Dale. Eh, si no, no sería yo. Dale. Me parece que soy lo bastante inteligente. Muy inteligente soy. Mirá, está mirando los videos míos. Ya. ¡Ah! Dale. Por favor, cambia esa cortina. Con ¿Qué cortina? Qué que sos, ¿hace cuánto tenés esa cortina? No, nah, no, no, no, no tengo cortina en mi casa yo. Cambiame la cortina y te No tengo cortina. que no sos un 10, sos un 100. Cambiame esa cortina, una no, por favor. No tengo cortina. Beso. No, no me tiré de eso a mí, porque vos no sabés acá las cortinas, si hay o no hay cortina. La única cortina que tengo es esta cortina. La, la cortina de, de, de. que uso para hablar afuera de la casa, ¿qué por qué tengo que cambiar las cortinas yo? ¿Las cortinas tengo que cambiar ahora? Se van al carajo, oh. Se meten con mi vida personal y privada. Está bien. Ah. Va a haber cambios. En el siguiente video va a haber cambios. Gracias a todos. No me manden más videos, oh. Yo no les pedí nada. Los banco a full, ¿eh? A full, a todos. Los quiero. Los quiero de verdad. De verdad los quiero.